Pago de deuda de lo que nosotros tenemos Del presupuesto ese Que ya sobrepasó Los 995 mil millones de pesos El 54.5 del De ese presupuesto nacional Se dedica para el pago de deuda De los intereses y la muerte Y la deuda externa Sin contar la deuda interna Eso es peligroso Ustedes criticaron, está bien que llegamos a una situación de que el país en pandemia, usted recibe un país en crisis política y económica, porque Leonel, para imponer a su penco, dijo él mismo: Este ha sido el candidato más caro de la historia política dominicana, por lo gastó usted, por pendejo y ladrón, que debiera estar preso. Mire, Germán Brito, a los ocaso de su vida a nivel laboral y en justicia como procuradora, debiera hacerle ese bien al país y dejar que el pulpo, la cabeza de los tentáculos, de todos los pulpos, caiga y que este país vea comparecer ante la justicia y que vea preso a Leonel y a Danilo, ahí en el banquillo de los acusados, para que se le acabe andar privando en lindo y haciendo campaña permanente. te le criticaron que Balaguer dejó un país con una deuda sobre los 6 mil millones de dólares, e inmediatamente llega el PLD con los empréstitos a la situación del, del fraude que le armaron a nivel colosal a Peña Gómez Para imponer el Frente Patriótico y Balaguer en el 94, en el 96 Generando la segunda vuelta, pusieron a votar hasta los muertos y eso fue escandaloso Por eso Balaguer propuso dos años tú Peña Gómez y dos años yo Pero como pendejo, Peña Gómez quería buenas elecciones nuevas y, y todo esto y lo jodieron Prepararon la segunda vuelta, bueno, lo acabaron, fue torpe políticamente, por su orgullo quizás. Y un hombre tal vez demasiado transparente para este país. Entonces, criticamos al PLD, esos 20 años de endeudamiento, los 12 de Leonel, los 6, y no podemos sacar los 4 de Hipólito. Y la desgracia de este país comenzó con Salvador de Blanco, cuando pactó con el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, y trajo aquí para una política económica, el famoso abril del 86, y que República Dominicana recuerda, el famoso ITEVIS, y los demás impuestos, impuestos se llamaba de bienes, de insumos y transferencias, que iba a ser temporal. 86 a la fecha se ha quedado todo y se ha incrementado, y este país no ha salido de un endeudamiento, y criticamos eso, y ahora usted está haciendo lo mismo. Y usted como presidente dice que a usted le preocupa, pero es usted el que, que dirige las políticas económicas y sociales. Usted es el que tiene que, que, que decir, bueno, no vamos a endeudar más. Miren, pueblo dominicano, nosotros vamos a tener que aplicar una reforma, pero vamos a, vamos a grabar a los ricos. Vamos a grabar el lujo. Hay un crisis con las bebidas alcohólica Ay, no, que la vida es barata. No, no, no, vamos a grabarla. El vicio hay que grabarlo, la banca hay que grabarla. Los juegos de azar hay que grabarlo todos. Los alcoholes, el whisky, el ron, el vino, hay que grabarlo. El cigarrillo hay que grabarlo. Y vamos a buscar fuentes de ingresos, porque si este país se sigue endeudando, ¿con qué va a pagar? Dedicarlo todo el presupuesto a deuda. Y vamos a vivir eternamente endeudados cuando dijimos que estamos manejando bien la economía. Ojalá que el presidente lo piense. Y que no se endeude más este país eh, Óyeme, en ocho meses 11.500 millones de dólares Estamos hablando Que en términos de los cuatro años de él podía estar endeudando el país Sobre los mil millones de dólares Y sería el endeudamiento más grande Después del que metió Danilo a este país Que le endeudó junto con Leonel Sobre los mil millones de dólares Eso es peligrosísimo estamos chupando en un bolón. Ojalá, ojalá que no siga ese nivel de endeudamiento así. Vamos, señor director, entonces, con estas ladronas que dicen que ahora te va a tener que hacerse una sola prueba, esa es la que se la va a cubrir el seguro y si se hace a partir de ahí, usted va a tener que dar la cash, pagar su cuarto. Estos pendejos que nadie le pone límites. Lo primero es que la ARS, las Aseguradoras de riesgo de salud, las aseguradoras de, de fondos de pensiones debieran estar supeditadas al, al control del Estado y en defensa de los intereses. Aquí una gente tiene un seguro y cuando usa el seguro, el seguro no le sirve para nada. ¿Tiene que pagar diferencia? Y siempre tiene que pagar diferencia. Y usted va y se hace: mira, tengo que comprar 10 medicamentos y te cubre 2 y 8 o no. ¿Y para qué diablo tú pagas un seguro? Entonces tú te pasas también. Estás AFP, aseguradora de fondos de pensiones Yo di un dato extraordinario Y nadie le hizo caso a eso Antes de ayer ¿Cuál fue el dato que yo di? Han muerto 48 mil dominicanos Y de esos chivitos ahorrados Las aseguradoras de fondos de pensiones Tienen 2.600 millones Y te sabes que solamente a un 20% Le han entregado porque los demás cuartos de esos muertos yo los retienen y no se lo han dado a sus hijos, a sus esposas, y se lo están robando. Buenas noches. Bu -bu -bu Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermano, eh, los ladronazos del PLD y la Fuerza del Pueblo se han robado medio país y la otra mitad la hipotecaron Eso es verdad. lamentablemente comienzo dolorosamente a convencerme de que no les pasará nada y tan fácil que es confiscarle las fortunas saqueadas, saqueadas al Estado y mandarlos a la cárcel solo tienen que buscar las declaraciones juradas de bienes que hicieron en 1996 y 2004 y cotejarlas con las inmensas fortunas que exhiben hoy día sí, ante tanta burla e impunidad ...hay de ellos cuando el pueblo se levante... ...pero lamentablemente el pueblo está en teteo... ...bebidas adulteradas... rojo ...juca... ...y el país llevándoselo el diablo hermano... ...eso es verdad... Qué ...vamos llame. rumbo al colapso... ...como sí, están las cosas... Sí, señor. ...tremenda llamada... ...la verdad... ...está confirmando lo que yo digo... ...entonces yo me pregunto... ...y le pregunto a ustedes... Vamos a dejar que esta gente se siga comiendo el país Lo voy a dejar ahí, no voy a fuñir más con eso Voy a tratar un tema en un momentito Pero esos son temas que no le importan a los ricos de este país Porque los ricos no tienen problemas tienen, Los senadores y diputados tienen un seguro premium Que van a Estados Unidos y le cubre todo y aquí todo Pero los pobres lo lleva el diablo Buenas noches Sí, buenas noches Aló, sí, buenas noches Sí. ¿Y qué vamos a hacer con estos ladrones? Vestidos de morado que están todavía aquí en el gobierno y los otros se están como riendo, Pitágoras. Yo creo que el pueblo va a tener que coger la botella en su mano y comenzar a echarle los pescuezos a esos malditos ladrones porque parece que el PRM está vestido con ellos y y, y, y están, están jugando juca juntos, fumando juca juntos que ellos son los mismos ladrones también y parece que, que, que, que tienen que quedarse así para poder seguir robando ellos también ahora y eso es la vergüenza que después me se compare el PLD no parece que sí, porque no hay ninguno que es de estos malditos ladrones del PLD, coño hay que matarlo a ellos, coño, uno, uno mismo para que no les sigan volando esos desgraciados malditos del PLD Hombre, si mal crea, Dios mío, niño, perdónenlo, eso no se dice en televisión, pero está aburrida la gente, está aburrida la gente. Pero miren, yo le voy a mandar algo sobre eso, voy a ver si es posible, muchachos. No sé si es posible. Yo tengo aquí, lo voy a mandar allá, a muchachos de edición, a ver si es posible ponerlo, porque Luis Abinader está cumpliendo lo que prometió en campaña. ¿Qué dijo Luis Abinader? El que se porte bien. Del PLD no lo van a mover de su puesto Es más, los PLDistas están más seguros Conmigo que con Danilo Y el Penco si ganan Oye, eso es mucho decir ¿Eh? Ah, muy bien, eso es mucho decir Y yo recogí esa cuestión Porque yo soy muy acucioso. Yo me puse a investigar el, la, Los discursos de campaña Como agarré con Leonel y Danilo que los acabé Y demostré que eran unos mentirosos ¿De saben que Que Danilo... Decía que el que aspiraba a la reelección se podía comer un tiburón putrefacto sin eruptar, y le dijo a, a, a Leonel: porque entonces después terminé de comer dos tiburones, porque quería seguir el tercer periodo el pendejo. Ese. Parece que es bueno estar sentado ahí. Entonces yo estaba viendo, y por eso no puede asombrarle a ustedes lo que, lo que dijo Luis. Voy a ver si lo encuentro, porque publico tantas cosas en nuestras redes, en, tocando el fondo. Y no sé si será posible, señor director, lo de la huelga, ponerlo, porque esos muchachos me enviaron eso. yo Además de la fábrica clandestina esta, con toda la querosidad que se descubrió, eh, me enviaron eso y no pude en su momento ponerlo. Señor, ayúdame a encontrarlo para mandarlo allá, porque yo soy un hombre que tengo una memoria. Una memoria.